Deportivo Rafa Gol, gol, gol, gol. Rafa Gol, Rafa Gol, gol, gol, gol. Rafa Gol, y el gran equipo. La Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes estos momentos que esperamos sean de una grata bendición para usted y toda su familia. Pues bien, aquí estamos como todos los domingos a las 9 y 30 de la noche y este debate usted lo puede sintonizar de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde. Tenemos tres horas de programa en 910 AM y también en 88.1, tres horas para que nos sintonicen y también a través del Facebook Live de YouTube y de nuestra emisora virtual, rafagol.com. Así que queremos darle la bienvenida a todos ustedes en esta noche. Yo sé que hay mucha gente que está preocupada. Eh, a ver si nos cambian la marchita ahí eh, por la otra. Eh, la, la otra pista. Le agradezco al máster, eh, y sé que hay mucha gente que está preocupada y hay mucha gente que está preocupada por la situación que está viviendo el país. La realidad es que ya la gente no aguanta más. La gente no quiere más paros, la gente no quiere más marchas, la gente no quiere más bloqueos, la gente no quiere más violencia, la gente no quiere más vándalos, la gente no quiere, se cansó, la gente quiere un respiro, la gente quiere que se haga un alto en estos momentos. Pues bien, hoy quiero recomendarles lo que dice el apóstol Pedro. En Hechos, el capítulo 3, versículo 19, dice, Arrepentidos y convertidos de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero antes dice, arrepentidos y convertidos de vuestros pecados. ¿Qué necesitamos? Esto es algo personal. Esto no es multitudinario. Pero si usted quiere recibir de la presencia de Dios ese refrigerio para sus finanzas, para su hogar, para su salud, ese refrigerio especial de la presencia de Dios para su negocio, para su vida, tiene que amistarse primero con él. Van a llegar tiempos de refrigerio, porque así lo dice, de la presencia de Dios van a venir tiempos de refrigerio para todos aquellos que se vuelven a Dios de corazón. Así que es el momento en que tenemos que recibir de la presencia de Dios ese tiempo de refrigerio. Es paz en medio de la tormenta. La paz en medio de la tormenta. Por eso, mi estimado doctor, y señor gobernador, a su vida van a llegar también de la presencia de Dios tiempos de refrigerio sobre sus oponentes. Van a llegar tiempos de refrigerio de la presencia directamente de Dios sobre todas aquellas personas que detractores que usted ha tenido. Llegó el tiempo solamente para aquellos que se amistan con Dios. Bueno... Y ahora sí, ganó Edgar, ganó hoy todos con Edgar Bernal. No, no, no. Eh, eh, entre otras cosas, entre los que me llamen hoy, vamos a estar sorteando. Aquí tengo balones. Pero un momentico, aquí tengo, aquí tengo los balones que vamos a estar sorteando esta noche. Entre los que nos llamen esta noche a nuestras líneas, 232-4204, 232-4604 y 018-051-5015, van a participar por estos balones. La pregunta es: ¿dónde nació Edgar Bernal? De, uh, ¿En ¿Dónde nació Egan Bernal? Egan ¿En qué Arley, sí. ¿En qué ciudad nació? Claro. ¿En qué ciudad nació Egan Arley Bernal? Esa es la ciudad. A ver, ¿cuál es la ciudad? Es fácil, esa es la pregunta para el día de hoy. Y ahora sí, estamos contentos con el triunfo de Egan. Egan Bernal, definitivamente. <risa> Me gustó esto. Unidos por la vida triunfó la unidad, por supuesto que cuando nos unimos somos mayoría, la unidad crea la vida, crea la fuerza, así que unidos por Antioquia, por la vida, Egan Bernal que conquistó la carrera, esta es la 104, la 104 del de Giro de Italia se la llevó este hombre, Egan Bernal, jovencito él. Muy joven todavía. 24 años. 25. Ya, ya se ganó el tour y ahora se, gana, se ganó esta. Qué bien, por el ganarla. Bueno, ahora sí, nos vamos a la polémica, sí. al debate, porque hoy vamos a hablar de Nacional. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Debe continuar Guimaraes sí, sí, sí, sí. ¿eh? después de su tremenda hazaña. Las hazañas de... Guimaraes son rápidas y cortas. Uno, fracasó en la Copa Colombia. Dos, fracasó en la Liga Colombiana. Tres, acabe de fracasar en la Copa Libertadores de América. Cuatro, no, ni siquiera clasificó a la Copa Suramericana, que tenía algún chance, quedando eliminado de la Libertadores, podría ir a Suramericana, pero no le alcanzó, no le alcanzó. Debe continuar Guimaraes en Atlético Nacional. Sería bueno que los oyentes respondieran también a través de nuestro Twitter. Pero esa es parte de lo que vamos a hacer. Y hay otra noticia que acaba de llegar, y es que, el, es que el Ministerio del Interior de la República Argentina acaba de decir que el país no está en condiciones de hacer la Copa América. Se mamaron los argentinos. Bueno, no, no, nos hicieron el feo a nosotros para quedarse ellos, y ahora tampoco la van a poder hacer ellos. ¿Quién la podrá hacer? Eh, estaremos hablando de la selección Colombia que ya se reunió. James quedó desconvocado en de la selección, pero se fue de visitar Medellín. A para el estuvo, Medellín. Estuvo con Pacho Maturana, estuvo con el cuerpo técnico, con Bolillo Gómez, con los jugadores. En fin, de eso vamos a hablar en algunos momentos, porque el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Cardo. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Cardo. Es un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo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 el león ausente, pero llegó con toda la vitalidad, don Luciano González Sequea. Bienvenido, Dios lo bendiga, Luciano, qué bueno tenerlo. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Muchas gracias de todo corazón, muchas gracias de todo amor. A todas las personas que me han llevado, que me han ayudado a llevar la cruz en este Viacrucis de estos días, pero afortunadamente superamos los inconvenientes y aquí estamos otra vez cumpliendo nuestro deber de estar cada ocho días aquí en el canal de Los Antioqueños. Muchas gracias a todos. Es que si me pongo a numerar, pues se me quedan algunos. A todos, muchas gracias por el interés, muchas gracias por el respaldo, por el apoyo. Muchas gracias, señoras y señores de todo corazón. Bueno, don Luciano, qué bueno tenerlo por acá. Y la pregunta para todos en el panel hoy es, desde luego, ¿cómo les pareció el triunfo de Egan? De Egan Bernal. Que Egan Bernal, pues, eh, quiero decirle que, que la mamá lo iba a llamar eh, Arley. Pero cuando nació el hijo, en una ciudad... Esa es la pregunta de hoy. El médico de turno le dijo, señora, ¿por qué no lo pone Egan? Y la mamá le decía, no, es que yo, le, yo quiero que se llame Arley. El médico le dijo, mire, póngale Egan. Egan es un nombre europeo, es un nombre inglés, que significa ganador por siempre. Ganador, va a ser el ganador. Y entonces la mamá le dijo, entonces, vea, para que no pelee, póngale Egan, Arley, Egan Arley, y quedó así. Egan Arley Bernal Gómez. Y hoy es el que nos da felicidad en medio de esta crisis, de esta conmoción que estamos viviendo. Pues yo creo que nos alegró el corazón a todos. ¿O usted no se lo alegró, Luciano? Por supuesto, por supuesto. Corredor excepcional, ciclista fantástico, completo en todos los terrenos, campeón que nos ha ganado sus títulos por el azar, pero como nunca falta la colombianada, nosotros somos expertos en buscarle pelos mmm, al huevo. No, ganó por Daniel Felipe Martínez. Señores, Daniel Felipe Martínez, también gran ciclista, gran campeón, simplemente cumplió con su deber. Fue un ¿Y, buen cual, y poder, cuál era espera. su deber? Colaborar con su jefe de filas, que era Egan Bernal. Por muy, por muy solidario que sea el señor Martínez, si no tiene respuesta en el campeón, de nada lo hubiera valido su esfuerzo. Simplemente aquí, porque se cumple con el deber, hay que de, tratar de demeritar el triunfo al otro. Ganó Egan por sus méritos, por su capacidad, por su categoría, por su calidad. Y muy bien por este muchacho Martínez, muy bien, por cumplir con su deber. Aquí se Así que, señores expertos en ciclismo, esos que se la saben todas, sí, es que Martínez... Martínez estaba cumpliendo con un deber, con un deber que le impone un contrato de respaldar a su líder, que se llama ah, Egan Bernal. Yo apoyo. Y, y Egan respondió total y absolutamente como tienen que responder los campeones. Si no es un campeón, se muere. Yo por mucho Martínez, por mucho Osorio, por mucho Arroyado... Apoyo a los que, que piensan lo que Martínez tiene mucho que ver en el bueno, triunfo. Listo, se ve que no vio la etapa no el día terminado. 26, día miércoles. Subía penosamente no el señor Edgar Subía no penosamente. Y si, no es por, y si no es por Daniel Martínez, ahorita se retira. Si no es por Daniel Martínez, se retira. No, no, no, no, no, no. ¿Tú viste, ¿tú viste la la Tuviste dos meses donde dabas aquí solo. Porque nadie te controvertía No la viste, no la viste. Hablabas aquí, aquí solo no viste dos veces. nadie no te controvertía nada. Yo estoy no con el campeón que se llama Egan Bernal, lo que quieran apoyar a que les dé la gana, no viste la etapa. pero yo estoy dando una opinión y punto, ya. Bueno, Luciano, y, y no me dijo nada. Oiga, el tipo habla aquí solo <risa> tres meses, porque nadie lo contradice. Ahora, lo que tú digas, sí, usted tiene razón, sí, tres veces y yo, yo que llevo sin hablar tres meses, deben acostarnos a de la palabra. Entonces, habla pues, te quedan todos cuatro meses. Y te quedan a partir de ahora. 15, eh, 45 minutos para que hable solo. Hablá, pero que te dé la gana. A toda hora hablando de estupideces solo, porque va la contraria. Pero no dijiste nada si debe seguir Guimaraes o no después de. Usted no me preguntó por, por Guimaraes. Usted no me preguntó por Guimaraes. No, es que usted, como es verde, me preguntó. Que... verde, creí que. Y ah, no, Si siquiera comer. hablamos del Atlético Nacional. ¿A usted del comienza? Atlético Nacional, que entre otras cosas. En esa ausencia, que yo no me perdí ningún programa... Se perdió dos meses usted, en, en, en esa ausencia, aquí el escuadrón se solazaba, desproticando de Atlético Nacional. Y encontrado un aliado por allá. Yo lo dije, dijo que él predijo el desastre desde el mes de diciembre. Sí, o yo, sea, que usted vino nacional. a apoyar a Guimarães entonces. entonces seguramente, los señores ¿sí? del Según escuadrón... apoyan a Guimarães. Si escuadrón, a Guimaraes. felices, felices, Ay, yeah. destrozando a Nacional... Y saben que es lo peor de todo es a ver, usted a Que usted apoya Saben que es lo peor de todo ¿Qué? es. Que tienen razón, ah, que tienen razón, no, no, no, Han esto es desplazado a Nacional, este es una risa. Acumulo, y lo berraco ¿no? es que tienen no, no. No, no. razón. Ah, este es una risa. Porque lamentablemente <coughs> el Atlético acumulo, Nacional ah. está llorando <risa> las <risa> consecuencias esto es una de risa. haber salido el mejor técnico <risa> de América Latina Otra para meter ahí. en el puesto ah, a un chisgarabiz de que le quedó grande ese cargo. A un señor que le quedó grande ese cargo. Uno no puede reemplazar el caviar por la mogolla, señores del nacional. Eso hicieron y las consecuencias no pueden ser peores. Sí, vuelvo y lo repito y lo voy a repetir siempre. Enójese quien se quiere enojar. Cometieron el peor pecado, echando al mejor técnico de América Latina para reemplazarlo por no cualquiera. Y no cualquiera está demostrando que no es para Nacional. Bueno, él que dirige al Ameriquita, que dirige al Huila o al Tolima, pero no es un técnico digno de Atlético Nacional. Bueno, señor González, sigo acá en la mesa del debate. Ahora sí le voy a dar la palabra a usted, Osorio. ¿Se va a hacer expulsar sí. o qué? Oiga. Bienvenido, Osorio. Y, a, y, y hay dos temas ya sobre la carpeta, que es el de Egan y el de Atlético Nacional. Bienvenido, Gustavo. Bueno, le doy gracias a Dios por todo. Hombre, todo lo que hay que escuchar. Que aquí despotricaron, acabaron con Atlético Nacional, volvieron miseria nacional. Pero tienen razón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, entonces sí, sí es una risa definitivamente. Y mire, en el caso de Gambernal, el día miércoles me pongo yo frente a la pantalla y yo sentí que el hombre se iba a retirar. No se sé, tuvo el presentimiento que el hombre se iba a retirar. Si no es por Daniel Martínez... Ese coequipero, ese hombre que le infundió ánimo, motivación, ese sí es un motivador, aparte de ser muy buen ciclista, porque hoy Vámonos. quedó de quinto, hoy quedó de quinto. Allí subía penosamente el señor Egan Bernal, pero por ese hombre motivador y buen ciclista llamado Daniel Martínez, me parece que no se retiró porque el hombre lo motivó y le dijo, te falta poco, vamos, vamos, porque en la cuesta él subía muy mal en la cuesta subía muy mal. Así lo vi yo, así lo vi yo. Bueno. Y ya después, al otro día, ya el hombre tomó un segundo, eh, un segundo aire porque a él como que no le vino bien. Recuerden que el martes hubo descanso. Después del de, martes... Vino la etapa del miércoles Y dicen los entendidos No me gusta esa palabra Pero dicen los entendidos que le dio la pájara No me gusta esa palabra utilizarla Pero eso dicen los entendidos Y efectivamente le da todo el, el, mundo. El, hombre, el hombre tuvo su día gris Porque yo lo vi casi para retirarse Porque la forma como subía No es la de un ciclista normal Quedadito, pero menos mal Que tenía el ángel guardián allí Daniel Martínez Para que lo llevara a rueda y lo llevará hasta la meta. Ese hombre merece un aplauso, pero bien grande. Daniel Martínez. Daniel aplaudan Martínez. pues, aplaudan pues. Un eh. no, sí, séquito no, que aplauda. Es que yo. Se quedan todos es que, callados tan es que, raro, no ves? Es Porque, porque yo, no estamos de acuerdo. acuerdo. Yo, verosa, es que yo estamos de acuerdo. Mire, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo estoy dando mi concepto. Mi, estoy dando mi concepto. Y si no aplauden, pues que no aplaudan. Bueno. Mire, usted habló, Rafa. De un médico, <risa> ese médico se llama José Bulla. Ese José. José Buya. Buya, Ella, claro. eh, la, la madre que se llama Flor, Marina, Flor acudió, Marina, acudió a la clínica porque ella no creía que estaba embarazada. Y la atendió el doctor José Bulla. Y José Bulla le dijo: aparte de estar embarazada, yo quiero ser el padrino de ese muchacho porque ese muchacho está predestinado. Así le dijo, parece novela, pero así le dijo que eso, ese hombre, ese muchachito, tenía de signos del cielo así le dijo el doctor José Bulla y ella dijo, ah, y, y ese nombre Egan es griego y Como ella dijo ella, y, ella, y ella dijo pues entonces ya que usted dice Egan, no me disgusta pero yo tengo el nombre Arley entonces pongámoslo Egan Arley esa Como es pero creo Augusto, que la historia a propósito ah, de ese tema a ver. y de esos gregarios Sí, le sé. voy a contar una pequeña historia, pero muy rápido porque no sí, acaba sí, el tiempo. Sí, sí, sí, de, de 20 segundos. Le 1965, 18. alto de la tribuna, le da la palidad a nuestro máximo campeón, Martín Emilio Cochise Rodríguez. No tenía uno, tenía cuatro gregarios y perdió la vuelta a Colombia porque no respondió. Entonces ahora le va a dar el mérito de, de, del giro de Italia a Daniel Felipe Martínez. Daniel Felipe Martínez cumple con su deber. Y el día que Daniel Felipe Martínez lidere su equipo, tendrá 40 gregarios que le van a ayudar a él. La, esas tales pálidas le da a todo el mundo. Bueno, y González. si no sos un campeón como Bernal, te pasa lo que lo Cochise. Pierde la vuelta. Bueno, señor González, sí, lo en lo, lo Bernal. Cuatro es que gregarios. Hoy, cada isbo Nadie. Alfonso Guerra. Tenía, eh, eh, yo no sé quién, como cuatro tipos jalando. Lo, lo tiraban, le empujaban el sillín. Sí, y el tipo no pudo responder. Bueno, la prueba de hoy era solo. Ni le pudo ayudar, mm. nadie le pudo ayudar. No tenía Gregario, no tenía quien le, le colaborara. Era él contra el reloj. Mm. No más, solo él. Y él demostró... Que el otro tenía que sacarle dos minutos sí. y apenas le sacó 30, 30 segundos. segundos. Y no es Eso eh, fue, so fue pura huya, eso fue pura huya en el plano. Bueno, Augusto Veloz, el cirujano. No, claro, el jefe, muchachos. Hola. Memorando Hola, mañana, Hola mañana. Don Rafael, televidentes, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Egan Bernal con el ciclismo está haciendo lo que no pudo hacer el fútbol, ¿no? Triunfar a nivel internacional. Hoy felicitaciones del mundo fútbol. Millonarios, América, Selección Colombia, Reneguita, bueno, felicitaciones de todo el mundo para nuestro gran campeón. Entre otras cosas, dijo que sigue sufriendo del dolor de espalda, ¿no? Y ustedes recuerdan que el otro, hablamos la otra vez, tiene una escoliasis que se originó de un problema de nacimiento. Egan tiene una pierna más larga que la otra, y eso originó un, un, un problema físico que le está afectando la, la, la, la espalda. Y, y bueno, de todas maneras, con ese dolor... Mire lo monstruo que es, espectacular. Pero también quiero referirme al equipo, al trabajo de equipo, porque mire, tuvo ese equipo, neos, con Felipe Ugana, que, que ganó la etapa, velocistas que lo llevaron en los momentos de tapas planas que le cortaron los vientos de costado y lo salvaron. Pero también hubo gente subiendo como Jonathan Arváez, Castrovijo y Daniel Felipe Martínez, que le colaboraron. Pero, por supuesto, y estoy de acuerdo, si no fuera por él, sus fuerzas, como dice Rafa Gol, hoy solito le tocó enfrentar sin ninguna ayuda de equipo a, a, a, para poder llegar y ganar esta, esta, esta vuelta. El Giro, el primer colombiano que gana Giro y Tour de Francia, el primer colombiano. Y va por la Vuelta a España. Bueno, Rafa, eh, lo otro No sé si usted, vamos a hablar usted de Selección Colombia Porque hoy la noticia también es lo de Selección Colombia Lo de me Rodríguez y todo O hablamos de Nacional y Medellín usted determinará. Tenemos que de tocar semana. el tema ¿Tocemos? rápidamente Porque ya okay. le quitaron la sede Argentina renuncia sí. por problemas internos me acaba, me acaba de escribir el, nuestro, el COVID, nuestro, nuestro colega de, de, de, de, de, de Que está ahí cerca de La Confederación Suramericana de Fútbol Dice, posiblemente sea Estados Unidos Por lo del público, ¿no? Porque económicamente salvaría la Copa América yo no creo, me dice él, que sea Paraguay ni Chile, sino Estados Unidos por el tema de público. Y lo que dijimos hace ocho días, la pandemia más impresionante, 41.080 41 positivos tuvo ayer Argentina. Ya acumuló 3.7 millones de contagiados. Impresionante. Y nosotros hace ocho días lo dijimos, cómo Argentina se va a llevar la Copa América para allá. Ahí se la acaban de quitar entonces, mi estimado Rafael. Y eso favor, te da mucha felicidad. Hablando... De, no, no, no, es la, es la, es la, la lógica, se está viendo la lógica. Así como se vio la lógica cuando la quitaron a Colombia, porque como no postergaron y a Argentina le faltó ser solidaria con Colombia para decirle, sí, come bol nosotros vamos con Colombia y posterguenos esto hasta, hasta noviembre. Pero los motivos de la comercialización y de los patrocinadores no se pudo. Rafa, así después que estaremos hablando ya de Nacional Medellín, y selección colombiana del y el fútbol. fútbol colombiano debe cancelarse también Bueno. Como van las cosas va Don Juan Diego Arroyave usted lo dijo Usted lo dijo, usted lo dijo. Ay, que la, ay, hombre, don no, Regino, que Don Regino, que Don Regino de Uruguay no tenía punto y, y ganó la última fecha. Siga a ver, Juan Diego, Saque bueno. cara, hermano, y la factura de cobro. Sí, okay. ¿La trajo o no la trajo? Buenas noches, Don Rafa Gómez, Saludos saludo especial para usted, para todos los televidentes. Hace rato está, hace rato está, pero ya van a brincar. Ojo con la inquisición de este programa que están como aves de rapiña para atacar. Para atacar cuando hay lógica en lo que se dice. feliz, no? para buscar eso. Pero bueno, aquí me dijeron que yo era un antinacionalista, que guadaña, que yo acababa con Nacional. Lo es. Acaba uno porque uno conceptúa sobre la realidad de un juego que no, que no, no, no era no, no era nacional. Es que usted no era es nacional. guadaña uno. Usted es guadaña. Ese no uno. Era nacional. Pero antes eh, no, que nada. Guadaña dos, perdón. Antes, porque guadaña uno, vea. Antes, que, antes hoy. que nada, permítame, Rafa, es, Hombre, contento, feliz por el triunfo de Egan Bernal un ciclista que por allá para ir a un torneo internacional cuando era amateur le tocó hacer una colecta por redes sociales, colecta por redes sociales para poder ir. Y, y, y miren los logros que ha conseguido con sacrificio, con mucha lucha, con mucho ahínco, con, me, o sea, con todas las vicisitudes que ha podido soportar un ciclista de esta magnitud. Y creo que va, si consigue el Tour de Fran, el Tour de... mejor la Vuelta a España... O sea se constituye Uruguay, o va a, a ubicarse en un, el, el, o el mejor pedalista que ha estado en territorio europeo por Colombia. Bien por Egan, porque le da una satisfacción a un país que ahora está muy adolorido. Pero bueno, sigo con el tema de Nacional. porque es Que, que es su fuerte. Sí, señor. Porque esto, esto de Nacional, esta eliminación, esto se veía venir, es que ya eso se sabía. Está, ¿A ¿Cómo? qué esperaban? El, el, el miércoles, el domingo pasado en el programa decíamos aquí... Decíamos, señores, que si Nacional tuviera fútbol, hubiera revulsivo, un técnico que aplicara eh, eh, variantes que fueran claras para que el equipo eh, logre un resultado en, en, en, en Chile. Y mire que no, mire que no. No, no, ¿No? no. El equipo salió a lo mismo. Hubo variante nominal, más okay. no posicional. Y, esto, y el juego ¿Y absolutamente el no apareció. Esto. Entonces, es muy complejo, muy difícil con un técnico que no no no eh, eh, le preguntaban no traba. profesor y entonces usted qué opina de esta eliminación no estamos dolidos pero el equipo jugó bien jugó muy bien jugó muy bien a dónde por Dios Oiga. jugó muy bien a dónde profesor Guimarães no, tiene eh, gordo eh, eh, Juan Juan gordo ah. Juan Ahora Juan, sí es Juan. Hermano, dame uh, una interpelación. No es Guadaña que le decía usted. ¿Ahora, sí, le... no, no, ¿Ahora sí? no, eh, Juan Diego Arroyave y Muñoz está aquí. Sí, ah, eh, pero está, vos le decías eh, Guadaña. Él aquí. Al aire las dos Guadañas. ¿verdad? Mire, Guadaña por la mire, derecha y Guadaña por la izquierda. Tiene ya. el descaro de decir, después de que lo acaban de eliminar, no, hay que ir ahora a reunirnos y comenzar a planificar. Guadaña y Es decir, Guadaña, nos ya. dijo a todos, que yo no voy a renunciar y comenzar a planificar el otro campeonato. Y él no va a renunciar. Él no tiene la dignidad que tienen otros. Otros no. ¡Uno! ¡Uno! Que se bajó el salario a niveles mínimos durante la pandemia. Que de su bolsillo sostenía a la gente que trabaja en la jardinería del, del, del, del centro de alto rendimiento de su bolsillo. Él no tiene esa dignidad. En consecuencia, él no va a renunciar. Bueno, así es que señores del Nacional, o se bajan de un billete muy largo, o el equipo seguirá así como va hasta que acabe la era del señor Guimaraes. Ya se habla de que, de que ya hay una primera salida, que, que al de Quintana iría al fútbol brasilero. Ya se habla de la, de, de, del movimiento de jugadores, pero el tema principal es Guimaraes. ¿Si ¿Sí soporta Guimaraes otro semestre nacional? No creo. ¿Si ¿Sí soporta no, Guimaraes permanecer en Nacional después de lo que mostró? donde alteró totalmente la sangre, el, el, el, el alma de este equipo, el, es el, el buen fútbol, el, el, el ser efectivo, un equipo que da espectáculo. Da, y donde los el, hinchas el, el, el disfrutan su fútbol, disfrutan ¿Sí no? de un equipo. Aquí no, aquí no había nada de eso. entonces Está repitiendo lo mismo de hace ocho días, hombre. Ah. Si quiere ver el programa de Juan Diego, véalo el de hace 8 días. Si a... esperemos, o... esperemos que pasa, Esperemos que Le faltó si no Porque llega un presidente que mmm, va a tomar determinaciones en un nacional donde claro, no a decir me, pi me picó la lengua y, le y lo voy a decir, Rafa. Determinaciones que van a ser dirigidas para él. Él no va a tomar determinaciones por, ya, propio, eh, eh, por propia voluntad. Son determinaciones que... dirigidas. Vamos eso a ver si mañana. Día, pero es Chiva. Vea, vea, Le voy a decir. Vamos a ver si mañana o pasado mañana, mañana lunes o martes, eh, quedo de necesario. hablar con nosotros que Muy nos van a comunicar Emilio. con el nuevo presidente de Atlético Nacional, con Emilio. Vamos Emilio, a conocer de una a Emilio vez Gutiérrez. Espero que, que Arroyave le a ver, diga. ¿qué va eso. A decir Emilio, espero que con le digas eso. A, eso al, lo que al, acabas al, de a decir a los aquí. Los temas que tiene que afrontar Nacional. Que de de ahora sí. Si deme. No. Espera que vas a hablar. No, no, no. No apueste. No. A ver. No apuesta con nadie. Saludamos en la mesa de la polémica del debate a don Elkin Labón. Hola, hola, don Rafa Gol. El saludo muy cordial para mis compañeros internautas televidentes. Yo entiendo a don Luciano, porque cuando a mí me dio el COVID 14 días en la habitación sin hablar con nadie, uno termina hablando con, con el comedor cuando salía por raticos. Lo entiendo que haya hablado tanto hoy. Mire, lo primero de Egan Bernal, es cierto... Nosotros magnificamos mucho el deporte porque es el primero, el popular en este país, pero el deporte que más títulos nos ha dado en la historia es el ciclismo. Y señores, es que voy a hacer una analogía del fútbol al ciclismo. Si Egan Verdal lo podemos tratar como el goleador, pero este muchacho que mencionó don Gustavo Osorio Martínez, Martínez puede ser el volante de marca, porque el ciclismo también es equipo, pero si la figura no funciona, por más que los otros le soplen... Suba, no pasa absolutamente nada. Tema selección colombiana de fútbol. Sabe que Reinaldo Rueda en horas de la mañana estaba observando la rueda de prensa que dio el técnico de la selección colombiana de fútbol. ¿Habló Reinaldo de... Rueda? Sí, y dijo que es antes histórico. de decirlo a los medios de comunicación, don Rafa le había hablado con James de esa situación. Que James estaba muy dolido por el tema, por no estar, porque dice Reinaldo que James estaba recuperando, que para él y el cuerpo técnico de Colombia le faltaba unos días y unas semanas para recuperarse. Se le preguntó, oído a este dato, por el comunicado de James Rodríguez. Y dice Reinaldo, no es fuerte ese comunicado, es el dolor que siente él y deberá vivir su ah. duelo. Sí, tengo que decirlo, Reinaldo Rueda tiene los pantalones que le han faltado a Guimaraes en Atlético Nacional al tomar determinaciones. ¿Sí Me parece que Guimaraes no es mal técnico, pero es que no solamente uno de tener conocimiento, sino talante, y eso le faltó a este señor en el equipo verde del departamento de Antioquia. Eso sí, oído al dato, en Nacional comienzan a hablar de salidas de jugadores, Si hay jugadores con contratos que van a salir. Me hablan de nueve jugadores que están negociándolos con otros equipos. Uno de ellos, hablo de equipos Deportivo Independiente Medellín, Darío Gómez, Bolillo, llegarían buenos jugadores. Pero si usted no tiene la personalidad... La que no tuvo Guimaraes en Atlético Nacional de apretarlos, va a pasar exactamente lo mismo con el equipo rojo de Antioquia, con algunos jugadores. Don Rafa Gol, y la ultimita, aquí hablan de Regino, pero Regino también habló que Nacional de Uruguay no conseguía puntos uh. y le ganó Argentino Junior. Ah. Señor, continúe, compañero. Don no, Gustavo Osorio dijo importan los jugadores de Atlético Nacional. No, no, no. no. no les importa que... Ya les llegó James Rodríguez, tranquilos. No, no, no, no, no. No no, No, no, no, no, no, no. Primero, aclaremos bien el tema. Mire, y no como el gallego que dijo, aclaremos y le echó agua a la leche. Mire, esto, en Independiente Medellín, de acuerdo a mis averiguaciones, no han preguntado por ningún jugador de Nacional. Para que partamos de... En las mías, sí. Eso es la fábrica de humo. No han preguntado por ningún jugador de, de Atlético Nacional que esta semana se interesen, después de que Nacional vote a no sé cuántos, es otra cosa. Pero hasta hoy puedo asegurar, de acuerdo a mis fuentes... Que Medellín no ha preguntado por ningún jugador de Nacional para que se bajen pues de la nube. Bueno, Así de simple. Vamos a no, hacer es la pausa. Está en de la en nube, mías sí no, en mías es que han preguntado. No, no, que es que Medellín sí han está preguntando. Está ¿sí? entrenando uno de hacer? Nacional con Medellín. Pero sí, sí, le doy entrenando. un nombre. Deiner Quiñones interesa ¿Vos? para volver. Espera un momento. Vamos Quillones. a hacer la pausa comercial. ya Bendito, Caimé. Mis fuentes también dicen que Medellín están preguntando por un jugador de Nacional. Por Alves, que si se había quedado en Chile, que no iba a regresar nunca más. Ah, La pausa ya regresó. Está disponible y junto con Duque. Va Ay. para Millonarios Velosa. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia.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 de esperanza, de reactivación, de dinamismo, del deporte, la recreación, la actividad física y todos los componentes de aprovechamiento del tiempo libre. ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Andrés Pérez Muñoz, alcalde de Bello. Los domingos nos preparamos en la noche para ver Rafa Gol, Por y porque Bello se sigue preparando hacia el desarrollo. ¡Rafa, go, go, go! Estamos presentando el superdebate. Este debate lo presentamos de lunes a viernes, son tres horas. En 910 AM, La Voz del Río Grande, y también 88.1 Canela Estéreo, para que la gente nos pueda escuchar. Y a través de todas las plataformas como Facebook Live, YouTube y nuestra emisora www.rafaul.com. Bueno, seguimos con el tema. Y hoy contentos porque reaparece Luciano González, se queda. ¿Llegó como siempre? ¿O llegó más peleón? No, no, igual, no, no, no igual. Igual, ah, igual. Bueno. A ver, Lucia, igual, igual de un poco, peleón. Igual. Un poquito entendiendo más la vida, ¿no? A ver, Hombre. Gonzalo, a ver, rematemos U, lo de Nacional. Dos cositas, lo primero. Están hablando mucho de que echen a Dainer Quiñones. Me parece que sería injusto que echaran a este muchacho. Ese muchacho demuestra que es bueno, pero si el técnico no, no lo pone a jugar, o lo pone a jugar cuando el partido va perdido, Faltando cinco minutos, ¿a que arregle que Sería una injusticia total salir de ir de Quiñones. Pero sí deben salir, deben salir... de Candelo, de Perea, de Marulanda, de Vanguero, de Alves y Duque. Atención, Bolillo, te lo repito. Alves, Duque, Candelo, Marulanda, Banguero y Perea. Eso sí, si le interesa alguno de esos a Bolillo, por favor, don Raúl, bájese el chequecito del valor, porque esos jugadores valen plata y son propiedad de Atlético. ¿Cuánto vale? Después de esa vale campaña Duque? se desvalorizaron. Que, que, re... que, por malos, que usted. no vaya ahora a regalárselos a Medellín ah, no. A cualquiera menos Creo que... a Medellín bueno, de Le voy a decir una cosa Si don Raúl no... es tan platudo sí. Que vaya y pague Pero... un aporte no. mínimo, Pero precedente. si yo fuera no. Si yo fuera Raúl Giraldo o Gómez, Ninguno de esos jugadores en la lista Que dio el señor González Me interesa bueno, Si a mí me preguntaran bueno. Aunque Medellín todavía no ha preguntado por ninguno Me interesaría Vladimir Hernández me interesaría. Deiner Quiñones. O, o, otro, Esos dos jugadores me interesarían a mí si yo fuera Raúl Giraldo o el señor Bolillo Gómez. Pero advierto, Medellín no ha preguntado por ningún otro jugador. De otro acero. con el cual hay injusticia, con Vladimir Hernández. Lo borró del mapa este Guimarães. Mm. Lo borró miserablemente. Y el muy buen jugador. Del mapa. Le quitó la capacidad a un jugador como como, eh. como, como a veces a, a que llama a Res Castro. Le Alex, quitó la Alex, capacidad, Alex, Alex. Alex. Bueno, Alex Castro le quitó la capacidad a ese muchacho de jugar fútbol con sus bobadas hombre no hay derecho tiene de uno que ser muy vago muy vago cuando te hacen cuatro goles con la misma jugada el corner, el negrito que se cae y el hombre que aparece solo rematando cuatro goles exacticos y no los corregís y, y, si no los corregís. y simplemente agrego esto del rumor, del rumor. Guimaraes parece que está más afuera que adentro. Del rumor. Hace pero, pero hay esto. Esa no es de la no, fábrica. No, de no, no. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Puede tener asidero. Porque me han llamado hoy mucho a preguntarme si es cierto que Leonel está en los planes de Atlético Nacional. Hombre, yo a las personas que me han preguntado hoy, les digo, tendría que alinearse no sé cuántos planetas para que Leonel llegue a, oh, a Atlético Dios. Nacional. Pero. Como eso es lo que, mal, eso eso lo que se dice en la calle a ver, no. a ver, prosigo Oiga, Rafa, eh, vamos a proseguir claro, eh, voy a dar la palabra pero mire, hay jugadores de Nacional que regalados son caros siga cirujano salió, salió Nacional a vacaciones durante 15 días y Repare. por supuesto, hasta ahora nada oficial hay, no sé si sigue o no sigue y por supuesto, eso tiene <ríe> trancados la llegada y la salida de jugadores eso en cuanto a lo oficial extraoficial Hoy comenzó a hablar que Rifle se va para la MLS, tiene una superoferta la MLS, que entonces que Neider Moreno se va para Santa Fe o para Bucaramanga, eso es extraoficial, oficialmente hasta el momento. Que Mosquerita va para... A propósito, ve, ve, un paréntesis a gusto, por favor. Uh, a propósito, Dale, dale. dale. De, de, dentro de esas surriagadas, me la acabo de inventar la palabreja, ¿no? Surriagadas que le daban aquí en este programa nacional, se decía que la defensa del equipo era un desastre. Lo decía el señor muy malo muy mala, muy mala, muy mala. ¿Y saben por qué lo decía? Por demeritar a la revelación <risa> del campeonato colombiano. Mosquera pues esa, pero de terminó de, de suplente esa revelación. Terminó sí, de suplente. Terminó de suplente. Es el de los pecados. Una cantidad, que ¿Qué tiene ese técnico? No, no, que, que tiene Nacional? Pecados de él haciendo eh, penaltis eh, y haciéndose. Eh, ese ah, es el no. de los pecados. No, no, no. no. ¿Qué tiene Nacional? No, no, no. no. Ha, ha, haber sentado a ah, ese pues muchacho para hermano, demostrar autoridad. Velosa habla, pues, obvio. Mostrando eh. autoridad. Sentando hey, Lucio, a Mosquera velosa Porque seno. no sentaba Perea. No sentaba Bandero. Sentaba a Mosquera. Porque el que más errores cometió en los últimos partidos fue ese pelado. Penal, no, no, no, no, cometiendo errores no, no, no. grasos. No, no, no le pueden encarar al más pelado tampoco. Muy, muy no, natural. No, no, no, no, que, que a la responsabilidad al más pelado. No. Tampoco. ¿Y cuántos goles sacó de la raya de gol? No. Ese peladito, no. ¿cuántos robo, goles sacó robo de robo la raya sacó, de gol? Duván sacó sacó, ah, perdón, ah, bueno, sacó uno. ¿Cuántos goles sacó? Ah, no, Cero sacó no, el no, otro. No. De Ese pelado, yo lo defino así: ese pelado está muy inflado. Sí, sí. Aquí. Funcionan con el inflador a toda hora, ¿verdad? Ese... inflador a toda no, hora. Pues, Pero pues, tan no, aún, malo es así, aún así no le he hecho toda la responsabilidad en Nacional como se la ha hecho a Guimarães, qué porque pena, lo sentó en los últimos partidos como quien dice, usted es el responsable. Sí, si lo sentó para demostrar que él sí mandaba. Mm, bueno. ¿Por qué no sentó a Alves ni a Duque? A Duque lo esperaba, ¡ay, se me lesionó el goleador! ¿Cuánto necesitas para volver? Necesito 80 años, tranquilo, que aquí está tu puesto. Y volví cada que le daba la gana. Tan raro, se lesionaba eh, en los partidos de la final del fútbol colombiano, se lesionó. Eh, ahorita la Copa Libertadores se lesionó tan raro y lo esperaban siempre. Al que y a... le dio COVID fue a Velosa que se quedó callado sí. con lo de Luciano. <coughs> Pero, o sea, te compro un perro, bueno, habla pero, pues, ya, hermano, ahora, habla, ya. habla, ya. que hablar. Espérenme un momento, no, no, no, ya, no. ya, ustedes me hacen favor, me guardan silencio porque bueno, lo vamos a hacer. No, no, no, no, no, no. que bueno, lo guarde él. ¿Cómo le parece? Juan Diego y posteriormente el señor Lao? Tiene la palabra Juan Diego. Bueno, Rafa, es no, que con Nacional ahora, después de mirar unos niveles individuales, pero qué pena, Gustavo, no, qué pena, Gustavo. No, no, Mosquera revelación de Atlético Nacional. Ah, dígalo con revelación no jefe. No, no, no, no, es que Atlético <ríe> no tengo Es el concepto. Y vos y vos vas en contra de la, real, de la realidad. Porque, sí, porque no, es nacional. la o sea, eso, está claro. Pero, pero, eso usted, está claro. Eso está claro, Gustavo. Es la revelación usted le hacen mal a ese jugador. de Atlético Ustedes Nacional. Me se no, se se están poniendo un pedestal no, no, que, no, que todavía no está. Ese muchacho está en falta. Eso iba mucho mejor. Me falta mucho Y mostró mucho más que. Muchos en defensa, ah. que, no, que no, dieron, no dieron absolutamente la talla. Ahí en Nacional tienen que hacer un revulsivo en el tema individual, porque ahí se sí quedaron debiendo muchos, pero, ojo, que muchos de los que quedaron debiendo es por culpa del técnico que no los ubicó donde era. Uno de los sacrificados, Vladimir Hernández, que injustamente lo ponían de volante a quemarlo, cuando él era un excelente extremo por izquierda. Señor Lavó. yo no estoy de acuerdo con ese tema porque hay jugadores que llevan varios años en Atlético Nacional y no han ganado absolutamente nada y están en una reclinomática. Sigo recibiendo mi sueldo alto y pare de contar y muchos de ellos deben salir. Es cierto lo del tema Guimaraes que le faltó mano dura en este Atlético Nacional, pero me llama la atención que ya todo es Guimaraes salvando a algunos de los jugadores de Atlético Nacional. Y hay otro punto, ahí está la capacidad del señor presidente, es que es el reto que usted tiene, no solamente de que salgan jugadores que no han cumplido el rendimiento y que tienen contrato vigente, ahí está su capacidad, a hacer trueques, porque Nacional en este momento... A pesar que le fue mal durante el semestre y en los años anteriores, tiene jugadores de nombre donde puede hacer negociaciones. Y lo del señor Guimaraes, la pregunta de oh, Rafa Gol, soy directo. Así sean cinco meses, el fútbol es de procesos, pero la forma como terminó y con las excusas, no es para ser técnico de Atlético Nacional. Trueques con todo menos con Medellín, porque en Medellín sí que no hay con qué hacer trueques. <risa> o sí, Pero, No te gusta pues cada vez. Leo Castro es un jugadorazo. Leo bueno, Castro lo pide ah, todos bueno. los días para ah, allá. Cabrón, lo pide. Ahora el señor Raúl Giraldo no lo vende, ni, ni, lo ah. ah, ni, lo vende a, ni lo presta. El señor Giraldo ni lo vende ni lo presta. Buletich lo pide, cambia Buletich no, no, por Duque. Vea. entre Alves y Jefferson Duque no se hace medio Buletich. Así no, de sencillo. Sí, no. Yo no sé, ¿Cuántos pero, pero títulos pero tiene y que... ¿Cuántos títulos tiene Buletix? Sí, Ustedes no, saben no, hablan tanto de historia. De... No, no estamos no, hablando, pero hablando, hablando de, historia gole, de... El oh, de los dos, de los tres jugadores. Pues, <risa> vamos a hacer esta pausa. Esa es la pregunta. Cosa. Que ha ganado Buletix. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos para hablar del Deportivo Independiente Medellín. Y, pues... Las novedades que tiene de última hora. Creo es que es con todo el mundo, menos con el Medellín. En el, no no. Bolillo por Guimaraes ese Ay. es super Ya vuelve el Superdebate por TeleAntioquia.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 En la actualidad la administración municipal viene adelantando un contrato de empréstito por valor de 181 mil millones de pesos que serán invertidos en grandes proyectos de ciudad para potencializar la dinámica económica de nuestro municipio para una inversión total de 504 mil millones de pesos.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 Pues, como dice el refrán, si no hay caviar, buenas son tortas. No le fue bien, pero es un buen jugador. Yo lo dejaría, yo lo dejaría en el Medellín. Pero como yo no tengo nada que ver con el Medellín, esa pregunta, pregúntese a los doctores sí. del Sanedrín del Escuadrón Rojo. Siendo, siendo coherentes, cuando terminó el campeonato dije que había una lista como de ocho jugadores y le puse signo de interrogación a Matías Mier a Matías Mier, por el alto costo, pero también pensaba que ante lo, la no consecución de jugadores, Matías Mier es buen jugador, de la noche a la mañana tampoco se puede valorizar, ni puede ser mal jugador, simplemente que hay que exigirle y hay que ponerlo realmente en la posición que es. me parece que por momentos ha sido mal utilizado, pero creo que es un gran jugador, porque no puede ser que en la equidad convierta 10 goles y cuando llegue al Medellín, o es que le pesa mucho la camiseta para que no haga esa cantidad, haga tampoco. Es que cuando Medellín lo contrató, lo contrató por ese tema de los 10 goles en equidad, allá fue centro delantero, se trajo no como centro delantero del Medellín, se trajo como volante, porque el centro delantero era Buletis. Y fracasó, le fue supremamente mal a Buletis. Que sigue, perdón, a, a, a Mier, que sigue Mier porque no se llegó a un arreglo por ahora con Don Raúl de poder cancelarle todo el contrato que va hasta diciembre del próximo año. Una situación muy jodida en la parte económica. Para mi concepto sería un error que salieran de Mier. Porque este jugador, recordemos que viene de superar un, un tema de COVID, eso baja físicamente el nivel del jugador y apenas se le bastó este semestre para ir tomando el nivel. Creo que el segundo semestre, eh, que lo dejen continuar, que lo dejen hacer su fútbol, va a mostrar el Matías Mier que ha sido exitoso, viene de ser exitoso con el cuadro de la equidad. Independiente que le haya ido mal el primer semestre como a la mayoría de Independiente Medellín, salvo en la Copa Colombia. Me parece que debe continuar. Mire, eh, y aquí viene el trabajo del preparador físico, porque me parece que el jugador dentro de no haber leído bien en este primer semestre tuvo que ver la parte física. A los primeros 15, 20 minutos acaba la lengua. No sé si es porque le dio COVID de más y lo afectó, pero hay que darle una oportunidad. Reitero, con la ayuda del PF de Independiente Medellín, señores, no creo que le haya pesado la camiseta del equipo rojo. Recordemos que es del sur del continente. Este jugador tiene talante tiene capacidad, pero hay que pulirlo en el tema físico. Eso debía hacer Medellín. Yo me quedé esperando la opinión de Velosa, porque Velosa todo el semestre dándole varilla, acaba de entregar simplemente datos. Acabo de los decir... datos de no, Augusto no, no, no, no, no, Velosa. Vale. Acaba de decir que fue un desastre, no debe continuar en Medellín. Ah, y que si continúes bueno, porque bueno. no llegó a un arreglo, Esa, don Raúl, con que ese escuchar, Ecuador. es que eso lo dije. No, no Concentre, lo dijiste. No, ¿lo, lo dijo lo no, dijiste. Rafa, lo dijo no. No lo dije. Lo, lo que pensado, de todas maneras es que eh, acomoda, ¿no? Este hombre el Meliso, Matías Mier, a este Melizo Está feliz en Antioquia viviendo. Yo pienso que el Meliso, claro. En Llano me Meliso, Meliso es buen jugador. Año es un buen jugador. Matías Mier. Y, y, y hay que darle la oportunidad. Yo creo en Mamá Matías Mier que debe continuar. Bien, Melizo, espero que, que... Entiendo que el COVID afecta mucho, pero ya es hora. Y lo otro es que Bolivia lo ponga donde tiene que ponerlo. O pide, o pide ayuda a Bolillo, llama. Oh, Alex es oh, un parcero pa, tuyo. Oh, oh, a ver si le dice dónde lo quieres. más ayuda con los asistentes, asesores. Oiga, que oiga tiene. ¿cómo, ¿cómo en Equidad si rendía? ¿Y qué le cuesta a Bolillo llamar ah. a su parcero? Ah, hoy sí afecta. Al maestrico el García, problema de los el el jugadores, hoy, hoy, figuras hoy, hoy, en los equipos. Oígame. El problema de, la, de, los, de, la, de los cambios de los, de, de, que son jugadores figuras en, en esos equipos es porque llegan y son mal utilizados en los equipos que actualmente ya, los contratan. Me, y Mier no fue ubicado oiga, en el puesto donde fue exitoso. O, o, o, o, a, veces era, era a veces era extremo. A veces era extremo. Oiga, oiga sí, el COVID, ya, el COVID yo, hoy afectó a Mier. Cuando pero, yo dije hace no, 20 COVID, días no. que el COVID había afectado al Medellín, se burlaban acá. No a todos les pega lo mismo, es que, Pero es que a los jugadores ah. del Medellín Los agarró el COVID hace un mes En cambio a Matías Mier lo agarró hace como seis meses seis Eso seis es, meses eso, eso, ¿En es en diferente. eso es diferente Mire, en el caso del señor Matías Mier A mí me parece que él debe ser media punta Él como extremo sabe por qué no da Porque es un jugador pesado. pesado, pesado para esa posición. Y... Yo lo pondría de media punta, porque si es un goleador, hay que acercarlo al arco. Es de y, yo, y yo sí quisiera preguntarle al Juan Diego que eh, viera de nuevo los 10 goles de Mier en equidad. No fueron allá como centro delantero la mayoría. El tiro libre y la media distancia, don Gustavo, es uno de los aportes importantes del jugador. Y de es. media distancia... Mm -hmm. Los puede hacer, no es porque lo estén utilizando pero, mal. Pero eso depende ah. de la posición que tenga el terreno. ¿Pero qué pensará un técnico cuando le dicen... Cuando el técnico dice, este tipo no está en mis planes, pero le dicen, no lo puedes echar porque no tengo con qué pagar. Así es. ¿Qué puede pensar un técnico de fútbol? ¿Es utilizarlo... Eh, no, pues, pues si, él, si él no lo quiere... Pero vos partiste de eh, decir que era buen jugador. Eh, Partamos de allá, es que yo, no es, allá. yo no sí, estoy es hablando... de para Bolillo no. Estoy preguntando qué pensará el señor técnico del Medellín cuando le dice a su jefe, no lo eches porque no tengo con qué pagarlo. Bueno, Eso sí es como berraco, ¿no? Ahora, yo la pregunta que tengo... Y el ¿qué? que se acredita a Mier es Bolillo Gómez, que lo desubicó completamente. Ah, pero sí. el, el que le quitó a Mier las alas mm. no es... El señor Giraldo, no, no, no. el Mier, es el técnico no, que, que no, le no, aportó. El... Por eso, por no. eso les dije, por eso le dije, entonces hermano. Gastéle una llamada al Maestrico García. A ver, ¿a no, dónde lo cobró? funcionó. No, Bolillo es se señora, equivocó tíos. ahí. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacía James Rodríguez en la sede del Medellín? ¿Será que le estaba no, pidiendo o sea, es que consejo es, a Bolillo? Y a Pacho Maturana, a ver, ¿qué pasó? Esperemos, un momento. ¿Qué hacía? Allá estaba James Rodríguez, claro. Debe ser... Estuve con sus amigos. vea. Sí, pero es que es que muy amigo de Daniel, el hijo de Bolillo. Debe ser es que oiga, James... Va a jugar en el Medellín sí, pero, al gratín. Sí, pero sean, sean <risas> serios, hombre, sean serios. Ni Nacional vendiendo a Postobón tiene con qué traer a James. Entonces, sean serios, hombre. Bueno, Ni Nacional vendiendo a Postobón tiene con qué traer no, a James. No, Así es. vendiendo a Postobón sí lo puede traer. Ah, ah, vendiendo ah, a Postobón ah, sí si ah, lo puede traer. Y le sobra plata. Y le sobra mucha plata. Sí. Vendiendo a Postobón ah, si mire, lo, lo puede traer. Ese, lo con que toda pasa, seguridad. Mire, lo que pasa es que James... Se ha desvalorizado una barbaridad. No, es como, allá, como los jugadores de Atlético Nacional, que valían un poto, sí. Ahora los fue negociar. James fácil. fue allá Rafa, No porque... le pasa a James, va de Derrier para el Estado. Cada día se desvaloriza es, su eh, cotización. Fue a la sede, no, no, no, Rafa, a saludar a Daniel. Sí, sí ya, sí, ya saludamos. Quiero, quiero no interpretarlo. Vamos. Señor director, quiero interpretarlo. Acaba de decir, Robagol, ustedes lo escucharon, porque yo no, eh, el COVID no me quitó los oídos. Que va de Acaba de decir que va a derrier, claro. su cotización baja. ¿Usted claro. quiere decir que James iría a trabajar gratis al Medellín? No, no entonces? va a trabajar gratis, pero en el ámbito del fútbol mundial... <risa> Usted se ha el, el, no, a a <risa> el tipo tuvo que ir a Inglaterra rebajándose el sueldo. Oiga, hermano, pero no, de eso. no, pero oiga, es que... ¿No se oiga, rebajó oiga, el sueldo, oiga, señor Osorio? Sí, se rebajó el sueldo, bueno. claro. No, y aparte de eso, no, no cobraron nada... El Real Madrid por el préstamo al Everton. Pero Luciano me hace acordar de, del envidioso. Oiga, ¿Por ¿Qué que porque, que porque James estuvo en el entrenamiento del Medellín saludando? Ya es un problema. No, ese no, es el de concepto problema, del envidioso. De problema. No, Lo que sí espero es que no cometa el error de mucha gente. Eh. Como Pacho Maturana, como Diego Barragán, como Pedro Sarmiento, trabajando la Medellín gratis. Espero Yo que James no vaya a cometer ese pecado. Que atenta eh. contra Luciano, la condición del trabajador colombiano, porque nadie en Colombia debe trabajar gratis. A mí me bueno, parece muy bueno acá. que James Rodríguez esté eh, visitando a la gente de Independiente Medellín, pero me gustaría que la noticia Bien. hoy no es que James esté en el entrenamiento de Independiente Medellín, que la noticia sea que lleguen buenos jugadores. No, Eso bueno, es lo que se espera ya en el como Medellín. Como se me acaba el tiempo, creo que ustedes tienen vitrinazo, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, sí, entonces, ahora sí. Luciano, número el 1 al 199. 40. El número 40, Eduardo Ochoa vive en... El municipio de Bello, siete personas ven el programa, cuatro hombres, tres mujeres. Señor Osorio. El número 30, día en que Egan Bernal colocó la bandera de Colombia bien alto en Italia. Ah, responde a la niña, Martínez. Yesenia Hoyos, Yesenia Hoyos, <risa> Yesenia Hoyos <risa> ella vive en el barrio Los Colores. Seis personas están viendo el programa, dos hombres cuatro mujeres. La respuesta a la pregunta. Mira, amigos, Bogotá, ay, la nació... respuesta la tiene usted, señor Labo Claro, eh, el señor Egan Bernaldo Rafa Gol nació en la capital de la República, nació en Bogotá, claro, le dicen el hombre de Zipaquirá, el cóndor de Zipaquirá, pero es porque el hombre se crió en Zipaquirá, pero nació, usted contó la historia de don Gustavo, en la capital de la República. Sí, señora, allá en la clínica, ¿se acuerdan? Mm. Bueno, eh, tenemos, vamos a, a, a despedir con vitrinazos, yo tengo vitrinazo. Por acá, para don eh, para nuestro ingeniero, Esteban Sosa. Un abrazo, como siempre, él en la jugada. Para... Bueno, tengo también para Joana Roldán, para Elkin Carvajal, lo mismo para la gente de Placa, Hugo Armando Restrepo, Aristizábal, Diana Valencia, para Ariana, la hermosa, usted. Para Juan Carlos Sierra, Juan David Parra, James Ospina, Hermanazos del Alma... Para el señor Carlos Senao y la gente de Freebie en Belén, vitrina. Y un vitrinazo también, hombre, perdón, deben 10, 5 segunditos. Hombre, nuestro gobernador ha demostrado cómo se gobierna. Arregló el problema de los indios en par patadas. Indígenas. Daniel Quintero ha demostrado cómo se gobierna. Puso la matrícula gratis para la universidad hace tres años, tan fácil que el es gobernar. Estos señores dan ejemplo de cómo se gobierna a sus conciudadanos vitrinazo para hernán pamplona de la flota bernal para bernardo restrepo que hasta ahora nos está viendo jorge lealdo manco mario ardila en la fundación antioquia bilingüe muy bien vitrinazo para juan carlos morales para los médicos federico pegui y oscar mario cardona y para fernando garcía en miami para william martínez en la ciudad de cali para el profesor Andrés Lemus, con su equipo Color Esperanza, que le ganó hoy en La Ceja, a su equipo La Ceja, don Gustavo, en la categoría que dirige Javier Álvarez, ha ganado en su primer compromiso de la categoría juvenil. Felicitaciones, profesor. Para adelante con su proyecto. Para el astrofísico Germán Mosquera, en el barrio Miranda, y para don Gonzalo Alzate, cómo le gusta la vitina, don Gonzalo Vitrinazo en el, en el barrio Aranjuez, hoy está en Río Negro. Vitrinazo <risa> para Conrado Zapata, observemos la fotografía, profesor de educación física allá en Fredonia, hincha de Atlético Nacional. Y me uno, ¿año? me uno al vitrinazo para James Ospina. Vacunaron a James. ¿Cómo? Observemos cómo fue la vacuna de nuestro ingeniero. Eh, eh, el relacionista público de Rafa Golviana, James Ospina. Ahí le aplican la inyección. Lo ahí. He ahí está don James Ospina. Señores, un vitrinazo para todos ustedes. Bueno, sí. se nos acabó el tiempo. <risa> eh, también tengo un vitrinazo pa, para don Jorge Zárate en Cotrasmed que se nos recupere prontamente. Llegamos al final del superdebate mañana usted, de 12 del día usted, a 1 de usted, la tarde en la frecuencia 88.1 y 910 en el AM. Feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios le bendiga a todos. Permiso. Ariana a Rafa